Muchísimas gracias. Asimismo es, es la cuarta vez que el presidente se dirige a la nación desde que asumiera el poder el 16 de agosto. En el día de ayer interactuó con algunas personas donde detallaba parte de sus gobiernos de los primeros 100 días. Escuchemos la valoración de la gente en torno a la alocución del presidente. Los primeros 100 días de gobierno. Para mí fue muy bueno, por la inter interacción que tuvo con, con el público, ¿me entiendes? Es algo imprecedente, algo que nunca lo habíamos visto. Yo no lo había visto con ningún presidente interactuar con el pueblo. Para mí fue positivo. Sinceramente que el presidente lo que ofreció en su campaña lo ha venido realizando en sus primeros 100 días de gobierno. Ustedes pudieron ver un discurso diferente un tanto a todos los presidentes que han pasado por ahí. Ustedes vieron que en vez de, de un discurso, lo que fue un intercambio con la población, diciéndole a la población lo que él está haciendo. Estuvo bien. Ah, llenó sus expectativas. Sí, se expectativa. sí, bien. ¿Qué fue lo que más le impresionó? Bueno, de la, habló de la medicina, de la seguridad, todas esas cosas estuvo bien. Bien, es presidente del Estado dominicano Mejor que todo lo que han pasado. Bueno, positivo. ¿Eh? Muy positivo para la ciudad dominicana San Francisco está brillando hasta ahora con el presidente. ¿Se le agradece todo lo que está comentando para el país dominicano? Yo no lo vi. ¿Eh? Yo no lo vi. Pero, según pude observar en las redes sociales, eh, el discurso fue muy positivo. Vamos a esperar a que cumpla con lo que él ha prometido a la ciudadanía. Bueno, eh, no lo vi el discurso anoche, vi parte. Pero en lo que vi en los medios de comunicación esta mañana que estaban refiriéndose a, la, a ese discurso, un estilo nuevo que ha utilizado el presidente... Creo que positivo. Hasta ahora hay que ver, porque de buenas intenciones está lleno el camino eh, del infierno, como dice eh, el refrán. Hay que ver si en realidad el presidente podría ejecutar toda la intención eh, del gobierno que ha, que ha explicado a través de los medios de comunicación. Bueno, para mí. eso estaba bien, bien, el presidente habló bien, bien, de verdad. llenó sus expectativas? Claro que sí. Me gustó el discurso que tiró el presidente. Muy bien, muy bien. Para ustedes los médicos, ¿qué tal? momento es Está bien, por ahora, gracias a, a, a Dios. Todo, todo lo que habló está bien. Estuvo muy bien, pero yo quería que dijera algo de la FP Que yo tengo mucha chalito para allá. Muy bien. ¿Por okay, qué? ¿Qué le gustó? Muy bien, porque tiene muy buena educación. Y sabe explicar lo que hay. ¿Adiós Bien. Sí, ¿Eh? se, se está apoyando bien. Escucharon ustedes las declaraciones de las personas en torno a esta alocución del presidente, el cual estuvo espacio de una hora en el día de ayer. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.